Gran día, este 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo. Felicitaciones a todos los que estamos en ello. ¿Imagináis un mundo sin turismo? Eso es imposible. ¿Os imagináis viajar sin el asesoramiento de un buen agente de viajes? Imposible. El turismo es felicidad y las vacaciones lo más preciado que tenemos. Y por favor, el cuidado, la confianza en los destinos dejárselo en Intermundial. Vuestros viajeros bien atendidos por el mundo en Intermundial. Así que, felicidades para todos. Hola, soy Sergio Morales, director de Retail en Intermundial. Quiero felicitaros en este Día Internacional de Turismo y agradeceros todo el bien que hacéis a esta sociedad. Muchísimas gracias. Hola, soy Marta y para aquellos que no me conozcáis, pertenezco a la red comercial de seguros de viaje en Intermundial España. En este Día Mundial del Turismo quiero haceros llegar mi felicitación y hacerla extensiva a todo el sector turístico. Por un muy feliz Día Mundial del Turismo 2022, por un turismo responsable, sostenible y seguro. Hola, soy Pablo Taladrid, en representación del Área de Servicios de la Empresa Intermundial. Pues agradecer la confianza depositada en nosotros y esperamos poder continuar el camino juntos, satisfaciendo vuestras necesidades y, y prestando cualquier apoyo que nos solicitéis. En este día tan especial y en representación al Departamento de Marketing Intermundial, quería felicitaros a todos por formar parte de la felicidad que aportamos cada día a vuestros clientes. La protección del turismo es hoy más importante que nunca y para eso trabajamos cada día con vosotros, nuestros agentes de viajes. Gracias por seguir formando parte de la familia intermundial.